Retornamos con las informaciones, vamos a hablar de la proyección que se tiene en Puerto de Hilo y cuál es el pronunciamiento que tienen también los empresarios en Cochabamba. De hecho es una demanda para que se pueda realizar más operaciones por esta alternativa portuaria. La Cámara de Exportadores de Cochabamba informó que si bien el puerto de Hilo es una excelente alternativa, de momento es más utilizado para la importación de materia prima y que se debe trabajar en la reactivación del mismo. La Cámara Nacional de Exportadores ha hecho un evento importante en el pasado para analizar las diferentes opciones de los diferentes puertos y existe la voluntad y el deseo de poder trabajar con ellos. Opción. Eso es una buena opción, eso, eh, sin embargo hay que tener eh, todavía seguir trabajando en el tema. ¿no? El presidente de Cadexco explicó que se necesita el ingreso de más embarcaciones al puerto peruano para que los mismos puedan sacar la exportación boliviana. Para activar un puerto nosotros necesitamos que ingresen naves, ¿no? o sea, que las navieras puedan entrar para nosotros poder exportar. Se ha ido incrementando de a poquito, está mejorando, ya algunas, eh, algunos exportadores hemos vidio, ido viendo, algunos ya han sacado productos, eh, necesitamos que al puerto de Hilo entren naves que porten contenedores, al momento están entrando más naves que no portan corte, sino que llevan eh, la carga desconsolidada, por decirlo. ¿no?